Lo que más me motiva a pedalear es vivir, es saber que la vida es una, saber disfrutar cada momento de nuestros días, cada despertar, retarme a aprender, a tener nuevos triunfos, nuevas metas, pero sobre todo a disfrutar la vida.